y yo estoy con Miriam Germán y tú Raquel. Claro que sí. ¿eh? Y tú Fulvio. Nosotros la propusimos desde, desde, desde como partido principio. también. Mira, no, 18 mil teléfonos pinchados son. Qué burdo. Pero solamente el ejercicio Santo están Domingo, haciendo Solo es el, el Distrito Nacional Santo Domingo. Solamente. Claro que sí, yo país. lo que quiero es que me respeten <risa> <en> mis <risa> de <risa> derechos, los de tuyo, los tuyo de Fulvio, lo de los de ustedes pinchado, que me están viendo. Lo, lo porque de esa forma, nuestros derechos estarán en manos de estos burdos.